La alcaldesa del municipio de Salcedo, Mercedes Ortiz, y el doctor Bautas Rojas, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, pintaron de negro el local del candidato presidencial, Ramfis Rafael Domínguez Trujillo. Tanto el doctor Bautas Rojas como Mecho expresaron su repudio a las ideas que según estos enarbola el nieto de quien gobernará el país por más de 30 años con manos duras. Si yo me entero, no me si yo me, me entero, lo saco de mi dueño. ¿Va a usted? No, no, no, no, el no PLV, sido, eh, es para el P.L.D. Es, eh, no eh, hay ¿no? que respetar no. la memoria de este pueblo, la historia de este pueblo. Yo como funcionario pasé por tengo que ser miembro del P.L.D. No, dios. para nada. Yo no, yo no me quiero. Nunca no, te he pedido que seas miembro del P.L.D. Si lo voy a hacer. No a me interesa porque una gente que piensa así. Ahora te voy a decir una cosa. Ojalá que tú me la trajes aquí. Ya a él se que vayan a a a Salcedo que no. No, él no, no estaba diciendo que él puede visitar el país entero en Salcedo conmigo. Que por respeto ustedes no debieron de haberlo traído. Ustedes no podían ir a Villatapia, pueden ir a Atenar. pero a Salcedo debieron de, de un poquito. De ¿no? a Villatapia no Atenar. nada que tenga nuevo la tú no me la pisaron. ¿no? Mi ¿Eh? amor, ¿qué le hizo un proyecto de la madre Mirabal? ¿Tú no sabes lo que le hizo? Es sí, que hay que leer. Esto, Aquí hay una ley una ley que prohíbe la actividad truillita en República Dominicana. Y los sus, postulado, no sus postulados, no es su Pero oye, tú grabas lo que tú quieras, lo que tú quieras, yo no te tengo problema. Tira. Yo lo hago por convicción, yo no lo hago ni contra ti ni contra nadie, sino por la memoria de las tiradas, solamente. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.